Oh, yo, oh, vida, por Walt Whitman, oh, yo, oh, vida, todas estas cuestiones me asaltan, del desfile interminable de los desleales, de ciudades llenas de necios, de mí mismo, que me reprocho siempre, pues, ¿quién es más necio que yo, ni más desleal? De los ojos que en vano ansían la luz, de los objetos despreciables, de la lucha siempre renovada, de los malos resultados de todo, de las multitudes afanosas y sórdidas que me rodean, de los años vacíos e inútiles de los demás. Yo, entrelazado con los demás, la pregunta, oh, yo, oh, vida, la triste pregunta que vuelve, ¿Qué hay de bueno en todo esto? Y la respuesta, que estás aquí, que existen la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama y que quizás tú contribuyes a él con tu rima.